Hola a todas y todos, yo soy Carlos Ventura, colaboro en el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que es parte de la Convergencia de Organizaciones Sociales y Ciudadanos México Mejor Sin TPP. Hoy, 8 de noviembre de 2016, estamos aquí afuera del Senado de la República porque el Senado, en una falta de consulta amplia a los pueblos, comunidades y a todas las personas que habitan o transitan por este país, ha comenzado a debatir un acuerdo como es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, que afecta flagrantemente los derechos humanos de todas las personas. Básicamente lo que estamos diciendo las diferentes organizaciones, colectivos, personas que estamos participando en esta convergencia, es que el Senado no puede, no debe ratificar un tratado que afecta directamente los derechos humanos, que además son parte de nuestra Constitución. El problema principal que se nos presenta hoy día es que este tratado, es contrario a los tratados de derechos humanos, por ejemplo, al derecho a la salud, a la alimentación, al medio ambiente, a la consulta, a los derechos de los pueblos indígenas. Y, a, y es un tratado que además pone en riesgo los empleos dignos, por eso afecta también el derecho al trabajo. Queremos decirles a todas y todos que hoy México necesitamos juntas y juntos decir no al TPP, no a su aprobación, no a la imposición nuevamente de tratados de libre comercio que durante tres décadas han empobrecido a nuestras comunidades y que hoy nuevamente por mandato sobre todo de gobiernos poderosos y de grandes transnacionales quieren imponernos otras décadas más de empobrecimiento y precarización. Hoy como Convergencia México Mejor Sin TPP nos oponemos a su ratificación y le exigimos al Estado mexicano cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos y las haga efectivas frente a tratados de libre comercio como los que ahora pretende aprobar.